hola qué tal bienvenidos a reparaciones con Guillermo José soto su fiel servidor el abuelito youtuber como me hago llamar amigos y amigas de la costura hoy vamos a ver mi máquina no cose vamos a ver la sincronización yo aprendo con Guillermo José o aprendiendo con Guillermo José bueno hoy Veremos la sincronización. Vamos a ver una teoría y práctica. Vamos a ver... Salió el imán. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a ver la práctica primero. Y explicamos la teoría después. Disculpen por el avión. Mientras tanto, vamos a coser. Miren, la máquina no está cosiendo. Vamos a, a cortar el hilo. Y nos vamos a la teoría. Ya estamos en la práctica, ¿no? está arrugando vamos a ver en el blanco se ve mejor mire, tiene salto de puntada acá saltó una vez acá vamos a ver el señalador acá miren, saltó de nuevo saltó y saltó acá y acá mira no coció como cinco puntadas no coció bueno, amigas y amigas de la costura y, y está arrugando, ¿no? Eso era lo que, lo que se quería demostrar en práctica. Teoría vamos a hablar del PMI. Vamos a hablar del PMI. Del PMI quiere decir la, la, P, punto muerto, punto muer, la P punto M de muerto y de interior de la máquina. Cuando la aguja está dentro de la máquina y el cangrejo llega a encontrarse con la aguja. Antes que llegue el cangrejo a la aguja, el cangrejo está hacia atrás, de 4 a 7 milímetros la punta hacia atrás. Cuando la aguja comienza a subir, ahí se encuentra el cangrejo con la aguja. Y yo siempre lo regulo, esta parte, esta ranura la corta, por eso está de rojo. Lo pongo siempre en el medio. Este canal tiene 3.1 décimo. Vamos a ver la aguja. Acá está dibujada. Más grande, para que vean. ¿no? Esta es la ranura corta. A esto se le llama la ranura corta. Y este representa la, la ranura larga. Por donde entra el hilo. ¿no? Esta máquina es izquierda, vertical izquierda. Entonces, izquierda a derecha, entra el hilo. ¿No es cierto? Por acá entra el hilo y sale... Por este lado, que es derecho, ¿no es cierto? Este azul es el hilo. Entonces entra el hilo. Y yo siempre lo regulo, como le digo, a la mitad de esta ranura. Que viene a ser 1.55 centésimas. Un milímetro y medio, ¿no es cierto? Ahora, de acá a acá tiene que tener un espacio. El espacio preciso sería 0.05 centésimas o un décimo. Un décimo viene a ser un papelito de hoja bond, O un papel de hoja periódico Debe pasar por acá O Dos papelitos, bueno ya dos papelitos Pero cuatro, cinco y seis ya no Va a haber salto de puntada Ahora nos vamos a, a ver nuestra dónde está Cómo está nuestra máquina Porque hace salto de puntada Vamos a ver la sincronización De la máquina Vamos a ver en la práctica, vamos a sacar sus partes. No vamos a desarmar muchas cosas. Más vamos a sacar el porta-bobina. Como ustedes saben, este es su aguja. Y por la parte de acá atrás de la máquina, se encuentra el agujero. Me he olvidado enseñarles. Acá se encuentra un agujero donde se pone el desarmador. Cuando está en el PMI, cuando está la aguja adentro, se afloja. Este perno que está acá se afloja y la barra puede subir y bajar, ¿no es cierto? Busco bien el perno, lo aflojo y miren, ¿no? Y sube y baja la barra de aguja. Ese sería para sincronizar. Vamos a poner en el punto, un punto central. Vamos a sacar los bracitos del soporte. Sacamos el soporte y hacemos nuestro giro antihorario, ¿no es cierto? En este caso la, la máquina se ve girando hacia el lado derecho. Miren como giro yo. Miren cómo gira la máquina. Entonces, miren la, la, el el cangrejo está atrás, como le venía diciendo en la teoría del dibujo. Yo sigo girando y el cangrejo y la aguja va subiendo. ¿No es cierto? Ahora voy a jalar el hilo. Mire, está casi para llegar en el ojo, en el punto medio del ojo. Voy a tratar de girar un poco más. Que el brazo no me da. Ahí está, ahí ya pasó el cangrejo. No, pero miren dónde se encuentra, voy a retroceder un poco la punta del cangrejo ¿no? en el ojo, entonces, qué habría que hacer ahí bajar la aguja, no es cierto entonces, como le digo, ese es el PMI dentro por atrás, vamos a inclinar un poco para aflojar vamos a ver, para que se vea dónde dentro para aflojar porque también están preguntando no vi dónde aflojó entonces es atrás aflojó yo tengo una medida yo le doy 10 milímetros mi máquina el PMI es 10 milímetros le pongo de esta manera vamos a medirlo bien con una regla lo medimos el probador, que ustedes pueden hacerlo, lo marcan y en este caso, miren, del 20 al 21, tiene 10 milímetros. Lo cortan, en este caso mi máquina tiene 10 milímetros. Entonces pongo en el punto muerto, aflojo y bajo la barra de aguja. Hago que choque falta que choque ya chocó ya chocó miren ya chocó ahora ajusto busco el perno y lo ajusto bien y listo para coser ahora vamos a ver acá abajo voy a girar miren voy a estirar el hilo ya bajo la aguja ¿no es cierto? Ahí, mira, ya bajó la hoja. Voy a girar un poquito más. Ahí. Ese es el punto medio que yo le doy a mis regulaciones de mi máquina. No, Vamos a armar. Ahora vamos a hacer un zoom normal. Y armamos la máquina para costurar. Ya tenemos la teoría. Ya tenemos la práctica de no me cose y ahora vamos a ver la práctica de costura si como se dice si es verdad que debe coser mi máquina ahorita el cangrejo en esta posición no entra vamos a girar ahí puede entrar ya el que diga la, la porta bobina ahí está no dejaba de entrar el cangrejo Ahora sí, ahora jalamos el hilo, giramos, miren, ya el hilo ya subió y listo para coser. Vamos a ponerle su tapa. Sopramos bien los hilos. Casi muy poco hago esto porque se demora mucho tiempo y no me gusta que llegue a 10 minutos. Bueno, ya lo estamos llegando. Ahora lo único que queda es prender y vamos a ver si es cierto lo que se dice en la práctica. Vamos a dejar la aguja adentro. Se acaba de... ya coció. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una costura alrededor. Ahí está. He estado pisando un poco suave, no, no he pisado muy duro. Venga, ahí está, mire, ¿ves? Eso era lo que se quería demostrar. Esta ha sido la primera puntada y el resto está bien. No he tenido que regular tensión, nada, no. Este es el hilo anterior que no cosía. ¿no? Un salto de puntada, ¿no? Este es el hilo. Entonces, ahora mire, he cosido recto, no hay salto de puntada, nada. No necesita tensión regular, nada. ¿No? Bueno, amigas y amigos de la costura, no olviden de apoyar mi canal, no olviden de suscribirse. Su like es muy importante para que mi canal pueda seguir creciendo. Bueno, con ustedes en otra oportunidad se despide aprendiendo con Guillermo José, Loaiza Soto, su fiel servidor, el abuelito YouTube.